Bien, señores, seguimos en esta transmisión eh, especial por el canal 8 de Telenor Donde se pide la libertad de Don Miguel Por acá tenemos una persona que desde sus inicios siempre ha estado cerca de Miguel Pero es amigo íntimo de Miguel Ángel Valerio Dalle Cuéntanos ustedes los amigos de Miguel que, eh, que han estado con él Cómo se siente Don Miguel en este momento Bueno, de verdad, de verdad, viejo te voy a dar una explicación, cómo se siente Miguel, igual que yo, lo que siente. un abuso, un abuso de poder en pocas palabra, porque si en verdad no se está haciendo justicia, no se está haciendo justicia, lo que está mal, está mal, lo que está bien, hay que decirlo la verdad, porque si Miguel había cometido un error, es un error que se comete, claro, porque tiene niña bailando, pero es su familia, la gente lo está viendo como de otro, de, de, como que una índole, como que él fue que mató a alguien. Y no es así. Aquí estamos apoyándolo. Siempre de corazón Miguel, tú lo sabes. Y la gente automata. Te de pasaste de viejo de verdad. Tú que siempre has estado de cerca con Miguel, ¿cómo ha sido el comportamiento de Miguel con la niñez? Óigame. Pero ya lo vieron. Siempre con su familia. Este, estaba compartiendo ese día. La hermana le llamó que se sentía solo ese día. Y le dijo, hermana, trae todos los niños, incluso yo estaba allá ese día, yo estaba allá y me fui porque tenía compromiso. Pero Miguel lo respeta, desde los niños hasta los viejos, usted lo han visto, que lo que hace es obra de caridad. La gente ha visto que una gente que, óyeme, en la misma capital donde hay miles de raperos, sin difamar ninguno, ha hecho casa, le ha hecho es bien a la persona y nunca le ha hecho daño. De allí ya ustedes como, como convocantes, ¿verdad? De, de esta marcha, de esta actividad, de esa parte de esta, ¿qué otra actividad más piensan hacer? Bueno, si en verdad mañana no lo sueltan viejo, no voy a decir lo que fue, puede pasar, pero puede pasar ahora. Si no lo sueltan, cártan ustedes que se produzca eh, protestas de manera violenta, se han encendido de neumáticos, nos vuelvo y te digo, si no lo sueltan, va a haber de todo en San Francisco, en Nada más están esperando una llamada, que si no lo sueltan, va a coger candela a San Francisco. Bien, ahí escucharon las declaraciones de Daji, amigo íntimo eh, de infancia, de este, este, este exponente eh, urbano, Don Miguelo. También destacar que eh, Daji y Don Miguelo son primos hermanos, iniciaron su carrera musical, vínculo cercano. También aquí pueden observar a ustedes a Master Perro, quien fuera el corita por muchos años de este exponente urbano Don Miguelo, quien en el día de hoy se ha dado cita también eh, por acá exigiendo que liberen a Don Miguelo.